Toma de contacto. Ambas manos en movimientos alter alternos se desplazan desde las manos del cliente hacia el codo y des descienden nuevamente hasta los dedos para volver a repetir la operación tres veces, favoreciendo la extensión de la crema. Crema o aceite. Podemos usar las dos cosas, ¿vale? Siguiente. Afloración suave ascendente. Movimiento alterno primero con la mano derecha a la mano izquierda del cliente. La mano debe estar extendida y los dedos por delante. Desde los dedos del cliente se avanza friccionando el pulgar. Continuar ascendiendo por el antebrazo realizando una fricción con los dedos en el codo y ascender por la parte anterior del brazo. Realizar la misma maniobra en el otro brazo pero con la mano izquierda. Todas las maniobras que yo hago en esta mano se repiten en la otra. Primero trabajamos una mano y luego la otra. Sí, no, ¿Cuál es su clase? clase? No lo sé. Siguiente. Renovación venosa en manos y antebrazo. En posición prono, adaptar la, las manos a la superficie con los pulgares por delante. Deslizarlas de forma continua desde las manos hacia el codo, aplicando una presión pro, profunda. Retroceder con una floración suave por la zona posterior del antebrazo. Juntamos los dos pulgares y vamos haciendo como un guante, como si estuviéramos poniendo un guante, ¿vale? siguiente Remoción y fricción en dedos y metacarpo. Comenzar realizando la remoción con los pulgares ejerciendo una presión circular desde las uñas pasando por los dedos 2 a 2 insistiendo en las articulaciones continuar con una fricción en los metacarpos hasta llegar al carpo realizar en posición prono y supino <tose> Lo podemos hacer solo los dedos o podemos combinar el movimiento para trabajar también los, meta, los metacarpianos, ¿vale? Puede ser al unísono o al alterno. como al unísono? Sería así y al alterno sería así. Siguiente. Ejercicios en las articulaciones de los dedos y estiramiento. Sujetar con una mano los metacarpos. Flexionar y extender cada dedo individualmente para después hacerlo rotar en la articulación metacarpofalángica. Llevar a cabo un estiramiento en forma de tornillo con los dedos índice y corazón. Para ello se debe presionar cada uno de los dedos y girarlos a modo de tornillo. Primero se realiza con la palma hacia arriba, luego abajo y arriba con desplazamiento hacia la punta de los dedos. Este movimiento recibe el nombre de tornillo de arena rubiste. Primero tiro del dedo, flexiono, extensión, vuelvo a tirar, y giro las articulaciones. Igual. Tiro un poquito. Flexiono. ¿Veis que siempre meto mi dedo entre medias para no hacer una hiper extensión ni una hiperflexión flexión? ¿Vale? Por, sobre todo es muy importante a la persona <coughs> que tiene reuma. Que este movimiento le duele bastante. Entonces, hay que hacerlo porque le alivia mucho. Pero luego. Hay que hacerlo con tranquilidad. Siguiente. Fricción en forma de guante. Una mano sujeta el carpo mientras que la otra se pasea de dedo a dedo comenzando por el meñique hasta llegar al pulgar. En el carpo ambas manos se deslizan abarcando el antebrazo en movimiento unísono con una afloración hasta llegar al codo. En este punto se extiende el brazo para favorecer la circulación de retorno. Vamos, haciendo como una montaña rusa en los dedos ¿vale? y una vez que llego aquí junto a mis manos y va otra vez cada movimiento son tres veces tres repeticiones siguiente Amasamientos. hay dos tipos Digital, con, con el brazo del cliente extendido en posición supino sobre la mesa, realizar amasamientos alternos con los pulgares en invención, en, en, en, en, en, tenar e hipotenar. Nudillar, desde mano a antebrazo en posición prono, emplear el nudillo de los dedos y pellizcar con el pulgar suavemente. Este sería el amasamiento digital en el cual trabajamos con los dedos, el dedo pulgar hace un movimiento también rotatorio y luego el nudillar haríamos pequeños movimientos con los nudillos y el pulgar también hace un movimiento rotatorio. Iríamos por toda la superficie sin dejarnos ni un milímetro sin tocar. Movilizaciones de muñeca. Colocar el codo del cliente sobre la mesa y el antebrazo en posición vertical. Una mano sujeta el carpo permitiendo su movilidad. Realizar flexión, extensión, rotación, aducción y abducción. Flexión, extensión, aducción, aducción y rotación interna. Rotación externa. ¿Sí? Flexión. Tensión, aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. Vibración. Con ambas manos paralelas, desplazar las manos desde el antebrazo a la mano produciendo una vibración. Podemos hacerlo de dos formas, cogiendo toda la mano y produciendo la vibración o con una mano y la otra. Afloración final. Es la última toma de contacto con el, con el masaje. Llegados a este punto se realizan movimientos suaves, ascendentes, alternos para terminar con movimientos descendentes unisonos con las manos masajeando los dedos de forma muy superficial. Cuando terminemos el masaje, el cliente <risa> tiene que tener la punta de los dedos caliente. ¿Vale? Porque hemos movilizado sangre. Entonces, bajamos, bajamos y llamamos a la sangre y hacemos una renovación venosa. Ya de última. Renovación venosa, una renovación venosa, una renovación venosa. Y le damos la gracia al cliente. Listo.